eh, el cual incluye insignias de la altad junto a tu nombre en los comentarios y el chat emojis personalizados que se pueden eh, en los comentarios y en el chat que se puede poner en los comentarios y en el chat en vivo y chat en vivo exclusivo para miembros y así como también respuesta prioritaria a los comentarios es decir que yo voy a estar respondiendo con urgencia todos sus comentarios esto es en el nivel 1 que solo cuesta 29 pesos. Y en el nivel número 2 llamado como Azrael Premium tenemos por solo 149 tenemos eh, un acceso anticipado a videos nuevos. O sea que tú vas a poder ver los videos eh, antes de que los suba. Menciones para miembros, eh, fotos y actualizaciones de estado videos exclusivos, es decir que yo voy a mandarles videos exclusivos que no se van a poder ver eh, en la página principal, solo los miembros de Azrael Premium van a poder ver estos videos exclusivos solamente para los miembros de este paquete y transmisiones en vivo exclusivas y bueno amigos de Youtube, muchas gracias